Vamos a ir a esta página web, le vamos a dar al botón azul de download para empezar la descarga. Tiene una versión portable, en mi caso voy a utilizar la versión instalable. Bien, lo que necesitamos está aquí, pero es por si no estuviera, vamos a utilizar el buscador, que es este botón azul, y si buscamos Taskbar Clock, ¿vale? Le damos a Detail, le damos a Install, aceptar e instalar, entramos a Settings. Y donde dice botón online vamos a escribir pues, lo que queramos, puede ser nuestro nombre, una cita, una frase, lo que sea. Fijaros todo lo que he escrito, le damos a save y aquí está, en la parte inferior, vuestro texto.